Pero el tema de cine para La Paz nosotros en Narnio le decimos en películate con La Paz es un tema de medios que es muy digamos para lo que es el momento para los muchachos yo sé que a ellos las cámaras, el cine, el video, les gusta, les encanta el tema de los medios. Entonces es una posibilidad que nuestros muchachos cuenten un poquitico de lo que está pasando. Y como usted dice, sin pensar en lo anterior que era tan malo, es contar lo que hay ahora que podemos hacer, qué queremos hacer, qué sueña nuestra comunidad y nuestros muchachos. Entonces, esta posibilidad de Cine para la Paz es una oportunidad muy bonita de que nos cuenten desde su pensamiento y desde la visión de lo local. Es un placer y es un privilegio estar acá y para mí es un gran honor tener estos equipos de trabajo que son maravillosos porque nos llenan de alegría. Entonces el proceso surge es con el empoderamiento de ellos mismos, de que ellos encuentren un espacio, un lugar o cómo quieren contar su historia, porque la pueden hacer desde el guión, la pueden hacer desde la cámara, desde la fotografía. ¿Qué quieren ellos contar? ¿Cómo aprenden ellos a contar esas historias? Volver a nuestros pasados, a nuestros ancestros de pronto, inclusive recuperar esa identidad para que nosotros podamos fortalecer mucho más ese tejido social y ese amor a la tierra, ya que aquí hay cosas muy bellas, entonces eso es maravilloso, enseñarles a maravillarse con la vida, a maravillarse con el aprendizaje. ¿Está toda la comida? ¿Y a ti campeón? Es 18.135 A mí me, pues me ha gustado demasiado Es una experiencia que me ha hecho ver las cosas desde otra perspectiva, poder trabajar con los niños, o sea yo no había tenido como la oportunidad de acercarme tanto a los niños que están como en la primaria, todos los que están en el, como el papel de la actuación y todo eso, y me encantaba la perspectiva que ellos tienen del municipio, lo primero que ellos dijeron es no, no queremos que se tome la violencia como primer plano, queremos ver a las familias que pudieron renacer en Nariño y que pudieron salir adelante, eso es lo que nosotros queremos interpretar. Fue muy impactante, ya que no nos esperábamos nada de esto. Más siete, acción. Fue muy impactante. Es bellísimo porque a través de unos diálogos intergeneracionales, entre los chicos más pequeños, entre Transición primero y segundo hasta los chicos de 11, se empiezan a conocer, a identificarse y a identificar el territorio para contar una historia. En este caso, una historia sobre el renacer de Nariño cómo a través de los años vamos construyendo una sociedad que se dinamiza y permite tener paso a través del arte, en este caso, donde ellos a través de un conocimiento relativamente muy académico, pues llegan a, a contar sobre el arte, sobre el cine, como una herramienta de expresión dentro de las historias que han escuchado y lo que ellos sienten. Nosotros lo que queremos como dar a conocer con el lo del nombre de Renacer es que se pueda tomar en cuenta como Nariño pudo volver a surgir como de las cenizas después de todo lo que fue la violencia después de todo lo que fue el Nariño que fue tomado por la guerrilla, toda la violencia, las muertes queremos mostrar el Nariño que es hoy lo que verdaderamente está haciendo que las personas amen el municipio y Todo el mundo está mirando como quien dice cómo vamos a entregar la casa, ¿cierto? Entonces ya está empezando más, empezamos a Ellos quieren aprender a editar y mi compromiso es poder con ellos terminar el primer corte de edición que va a estar lista. Sí, fue sí, muy sí, golpeado sí, por sí, la como lo fue Nariño. Ese es el proyecto piloto. Eh, si se aprueba, vamos a estar en Nariño, Sonson, son Argelia y la Unión, donde vamos a hacer durante seis meses este proyecto que son los pueblos de la provincia de La Paz y también Ariño y también Abejorral posiblemente, donde con los jóvenes vamos a hacer un proceso más o menos de seis meses, donde ellos se van a instaurar, se va a crear un canal, un proceso de radio y un proyecto audiovisual por cada uno de los pueblos, donde a través de diálogos intergeneracionales nuevamente se conoce esa historia y se trasciende, se llega a la esencia de lo que se cuenta, de lo que se ha vivido, que es lo más esencial, y ellos transforman a través del arte su proceso. Lo primero que yo quiero invitar a es a que Nariño eh, surja de lo que fue hace muchos años. Cuando hablan de Nariño se piensa violencia, guerrilla, tanta problemática que tuvimos. Nosotros queremos vender un Nariño diferente, obvio con muchas necesidades, mucho por trabajar, pero con las ganas de salir adelante y dejando esa página de la violencia atrás, recordando para que nuestros hijos conozcan y sepan qué pasó, pero pasar esa página de la violencia y empezar a sembrar la semilla de esa nueva paz, de ese nuevo desarrollo que tiene que ser de la mano de las comunidades. El mensaje final es ese, perdonar y que como el, pro, el mismo proyecto lo dice, en película te con la paz, debemos creer que la paz está aquí y que no hay mejor manera de tener nuestros corazones que en paz, debemos aprender a perdonar y son cosas que no se dan al instante pero con el tiempo se puede aprender a perdonar y ese es el mensaje, ese es el mensaje de que debemos perdonar y debemos de de tener nuestros corazones en paz. Es la paz y el perdón lo que nosotros queremos mostrar con este cortometraje. De gira por las regiones, el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales.